Ciania Figueroa fue hallada muerta en su casa el 16 de mayo de 2018. Las autoridades lo catalogaron como un suicidio, hecho que causó conmoción y enojo entre sus familiares, amigos y colectivos feministas. El 28 de septiembre de 2021, un juez ordenó investigar la muerte como probable feminicidio y dio tres meses a la Fiscalía General del Estado para realizar las indagatorias. La FGR Defendió la teoría del suicidio a partir de una carta encontrada junto al cuerpo, aunque la investigación estuvo llena de inconsistencias. El día de hoy se realiza la audiencia para que autoridades investiguen la muerte de Ciania con perspectiva de género.